Algunas personas mayores tienen más problemas de memoria y pensamiento que otras personas de su edad, pero aún así pueden cuidarse y realizar sus actividades normales. El deterioro cognitivo leve puede ser un indicio temprano de la enfermedad de Alzheimer, pero no todas las personas que lo tienen desarrollan esta enfermedad. Las señales del deterioro cognitivo leve incluyen perder cosas a menudo, olvidar ir a eventos o citas importantes y encontrar las palabras adecuadas con más dificultad que otras personas de la misma edad. En estos casos conviene visitar al médico de cabecera cada 6-12 meses para hacer un seguimiento estrecho de los cambios de memoria y otras capacidades mentales. Puede haber hábitos y comportamientos que se puedan cambiar, así como actividades que ayuden a mantener la memoria y las habilidades de pensamiento.